8 y 35, Coordinadora Política del Grupo Parlamentario El Carrequín Podemos, Rosa Martínez. ¿Qué tal, Egunón? Egunón, Ander. ¿Directamente está usted participando en esas negociaciones con el Gobierno vasco para tratar de lograr el apoyo del de Carrequín Podemos a las cuentas? ¿Cómo van esas negociaciones? Bueno, van avanzando poco a poco. Como dijimos el otro día, eh, constatamos ciertos avances eh, respecto a los posibles acuerdos en políticas feministas y lucha contra el cambio climático. Y bueno, quedan aún cuestiones importantes para nosotros, como es eh, los derechos sociales y la protección de las familias, empresas y, y personas en general frente a la crisis que se avecina. Ese escudo del que llevamos hablando ya unos meses, que nos parece imprescindible. Eh, pero bueno, queda un trabajo por delante y con voluntad y, y con ganas afrontamos estas semanas. El consejero Azpiazu dice hoy en una entrevista en el Diario Vasco que el gobierno vasco va a hacer una oferta de satisfacción a su grupo. Bueno, pues eh, veremos, veremos esa oferta y la analizaremos y bueno, pues como hemos hecho siempre, ¿no? con, con sinceridad y con honestidad cuando hemos afrontado distintos procesos de negociación, eh, recibimos, valoramos y rápidamente transmitimos nuestra posición. ¿Tienen fecha ya para una tercera reunión? No, no hay fecha todavía. ¿Ha habido algún tipo de intercambio de documentos o de llamada durante el fin de semana, desde el pasado viernes? No, no, no durante el fin de semana trabajamos, eh, seguimos. Con, bueno, estos procesos son largos, eh, intensos en trabajo, pero de momento no ha habido intercambios desde el viernes. ¿Descartan absolutamente, en cualquier caso, presentar una enmienda a la totalidad? Eso todavía está abierto. Es pronto para decirlo, queda todavía semana y media. Eh, con lo cual, la, según avance en las negociaciones, según avance en los trabajos la semana que viene, pues lo iremos viendo. Vamos a escuchar a lo que dijo ayer el portavoz Sorcoreca. El Gobierno está abierto a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, ¿no? Depende, por tanto, de la voluntad que cada uno de ellos exprese de cara a eh, conformar realmente un acuerdo eh, comprometido con la aprobación de las cuentas públicas. El Cárdenas Podemos está dando un paso comprometido y serio en esa dirección. El resto de las formaciones políticas todavía no lo han hecho ni han puesto tan siquiera sobre la mesa cuáles son sus, eh, sus condiciones, ¿no? Más allá de condicionamientos muy genéricos e imprecisos que siempre hay que concretar en una negociación, ¿no? Dice Correca que el Gobierno vasco sigue en cualquier caso abierto a todos los grupos parlamentarios. ¿Cree usted que existe alguna posibilidad de que el acuerdo no se alcance con el Carrequín Podemos? Bueno, eso creo que no No me corresponde a mí decir. A, yo puedo hablar de las posibilidades o no eh, que haya un acuerdo con el Carrequín Podemos, no respecto a otros grupos parlamentarios. Eh, sí que es verdad y creo que tampoco es una novedad, lo hemos repetido numerosas veces, que sí que hemos visto en los presupuestos de este año un giro por parte de el gobierno vasco hacía temas que el Carrequín Podemos venía poniendo en la agenda política desde su entrada en el Parlamento Vasco en 2016 y con esas bases sí que, y así lo eh, manifestamos después de la primera reunión pública, sí que veíamos las condiciones por lo menos de empezar a negociar y empezar a hablar eh, un posible acuerdo por nuestra parte. ¿Por qué cree que se ha producido ese giro? En las cuentas del gobierno Vasco. Es evidente que hay dos cuestiones. Las políticas feministas buscando la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra el cambio climático, ¿no? acorde con esa declaración de emergencia climática que se hizo en julio, que han tomado mucha más fuerza, mucha más centralidad en las cuentas que por fin se ha reconocido que son dos cuestiones centrales para construir la Euskadi del futuro, algo que nosotros veníamos defendiendo y por lo tanto creemos que tenemos mucho que aportar. Creo que la sociedad reconoce nuestro trabajo, nuestra trayectoria y nuestra postura eh, digamos de vanguardia en estos dos temas y desde luego si está en nuestra mano contribuiremos a que los presupuestos vascos eh, pongan a Euskadi, digamos, podemos decir incluso a la vanguardia o que tomemos medidas para poner eh, esas semillas, esas bases de la Euskadi de futuro eh, que nos permita seguir eh, con altas cotas de bienestar y que nos permita seguir eh, a la vanguardia económica, social, eh, en cuanto a eh, pues eso, esos retos del siglo XXI que empiezan a, a ser evidentes para toda, no solo para Euskadi, sino para todo el mundo. Hablando de que quieren garantizar la protección social de las algo más de 300.000 personas que pueden encontrarse en riesgo de exclusión social si se repite una eventual crisis económica, eh, ¿han calculado cuánto dinero puede suponer esa cuestión? ¿Le han dado ya una cifra al consejero? No, no, no hemos dado cifras, eh, pero bueno, hay muchas maneras en las que se puede proteger a estas familias. Hablamos eh, del informe FOESA que, que salió eh, el, el viernes, creo. Eh, claro, son 300.000 familias que a día de hoy están en pobreza, pero tenemos otras 300.000 familias que están, digamos, en la línea. Familias de eh, personas que aún trabajando son pobres, tienen dificultades, eh, con lo cual hablamos de casi 600.000 personas que pueden pasarlo entre mal y muy mal. Evidentemente, la situación la situación de Euskadi es mucho peor hoy en 2019 que en 2000, 2008 cuando llegó la otra crisis, las familias tienen menos ahorro, las tasas de desempleo son mayores, hay menos empresas, eh, con lo cual creemos que hay que hacer un esfuerzo en preparar a la sociedad, en, en crear ese escudo de protección para que las consecuencias sociales de una posible crisis económica que empieza a ser ya eh, casi mh, segura o por lo menos eh, turbulencias que pueden eh, mh, Sacudir la economía, que efectivamente esas consecuencias sociales no se den de la misma manera y tan descarnadamente como se dieron hace diez años. ¿Qué actitud han percibido de momento los encuentros que han mantenido con el gobierno vasco? Bueno, actitud, la, la actitud, los encuentros son, son cordiales, eh, Bueno, vemos cierta receptividad a, a nuestras propuestas, como dije, hay ciertos avances, sobre todo en políticas feministas y cambio climático, y bueno, seguimos avanzando y trabajando, pero bueno, no, no, no quiero, quiero ser muy prudente, quiero mantener eh, discreción, eh, tanto respecto a las medidas como en todas las opiniones, y bueno, seguimos trabajando e iremos viendo cómo avanzamos. Usted fue diputada en la anterior legislatura de Unidas Podemos, ¿confía en que habrá gobierno progresista? Eh, confío y espero, casi como una ciudadana más. Yo creo que hay una sensación o una urgencia ¿no? de, de finalizar este, esta eh, situación de inestabilidad, eh, de bloqueo, de no avanzar, porque al final lo que estamos consiguiendo es que no avancemos ante retos y situaciones importantes que tenemos por delante. Y creo además que, como se ha visto en pues, reiterados estudios, encuestas que hemos tenido a lo largo de este año, que la mayoría de la sociedad, también aquí en Euskadi, pide un, grobe, un gobierno progresista, acepta que sea un gobierno de coalición. Tenemos esa posibilidad encima de la mesa. Eh, depende ahora mismo, sobre todo, de Esquerra Republicana, eh, que está teniendo sus propios procesos, sus debates. Eh, yo espero que, eh, se, teniendo claro que este Gobierno va a apostar por el diálogo para la solución de la cuestión territorial, algo que sí o sí hay que abordar, pues que teniendo en cuenta que la palabra diálogo, la oferta de diálogo está encima de la mesa, eh, que las condiciones que se dan alrededor, con la subida de la extrema derecha, eh, la crisis económica, etcétera, bueno, pues que se pueda facilitar, eh, al menos que el gobierno lo intente y que podamos, como decía, eh, avanzar. Es que la republicana en cualquier caso ha insistido este sábado de nuevo en que quiere un diálogo entre gobiernos, son dos mesas de gobiernos. ¿Respaldaría usted esa posibilidad o? Bueno, creo que esa decisión no, no me corresponde a mí. Eh, lo hemos dicho también reiteradas veces. El hecho de que Unidas Podemos esté en el gobierno es garantía eh, de que la solución del conflicto territorial, la solución de la situación que ahora mismo vive Cataluña, pase por el diálogo. Y ya creo que la forma, en forma de una dos mesas, eh, bueno, es una cuestión a debatir, es una cuestión a negociar. Eh, pero espero que no sea impedimento para que haya un gobierno. ¿Descarta un plan B de Sánchez? <risa> diría que sí ¿no? creo que el compromiso ha sido claro eh, las bases del Partido Socialista han respaldado con mucho margen un gobierno de coalición eh, diría que sí que no que no está encima de la mesa, pero bueno eh, imaginemos que llegamos a una posible investidura sin los apoyos necesarios no, no creo que sería una muy mala noticia pero bueno, no, no puedo imaginarme qué plan B puede haber eh, con las declaraciones, eh, cruces y posicionamientos que han ido haciendo otras fuerzas políticas. ¿Cómo va gobernar Pedro Sánchez y ese gobierno de coalición después con un equilibrio de fuerzas tan, tan delicado cuando haya que aprobar los presupuestos, cuando haya que reformar eh, cuestiones importantes como puede ser el tema de la reforma laboral, de las pensiones, la educación la emergencia climática, Cataluña... Pues, Porque el juego de equilibrios va a ser constante Pues yo diría que con mucho diálogo O sea, El diálogo no va a ser necesario, por supuesto Para Cataluña, por supuesto Para abordar eh, la cuestión territorial en general Pero por supuesto para toda y cada una De las cuestiones que se lleven al Parlamento Estamos hablando de un Congreso muy fragmentado eh, Con la que va a haber que construir Cada mayoría para cada ley Y eso requiere de mucho diálogo Mucha voluntad de negociación por todas las partes No solo por el Gobierno Pero insisto, yo creo que la situación excepcional La situación de fragmentación de inestabilidad, una extrema derecha con mucha fuerza y cuestiones económicas, sociales, climáticas encima de la mesa, que todos los grupos parlamentarios asuman su responsabilidad y afronten esta situación de la mejor manera posible para desbloquear ciertos temas que, que ya no pueden esperar más. ¿La prioridad es esa? ¿Desbloquear ciertos temas que ya no pueden esperar más o cree que se puede aspirar a un gobierno que efectivamente pueda cumplir una legislatura completa de cuatro años? Creo, creo que esa debería ser la aspiración y ya, eh, bueno, así se el día que se firmó el preacuerdo, pues la voluntad, efectivamente, es un acuerdo para cuatro años. Eh, bueno, la realidad, eh, cómo funcione la voluntad de los distintos grupos y las medidas que se puedan ir sacando adelante, marcarán el ritmo, marcarán la duración y marcará qué capacidad o no tiene el Gobierno. Yo soy optimista, eh, Creo que hay muchas cosas por hacer, creo que la sociedad espera también que avancemos en, en ciertos temas e insisto que, bueno, pues dependerá de la capacidad de diálogo y negociación que se dé en, en el Congreso para sacar cada una de las leyes y proyectos que lleguen. Esta próxima semana está previsto que los expertos que están redactando ese texto para renovar el autogobierno vasco uh -huh. entreguen su documento en el Parlamento. Es verdad que el texto todavía no lo conocemos, entre otras cuestiones porque no se ha presentado, porque no se ha cerrado definitivamente, pero sí que está habiendo ciertas filtraciones, sobre todo en los relativo. ...al derecho a decidir. Ayer mismo aquí el parlamentario del Partido Popular... ...Antón Morenea explicaba o decía que estaría recogido dentro de una disposición adicional... ...y no como pretendían las bases iniciales aprobadas en el Parlamento... Eh, ...no sé si esa cuestión facilitaría el acercamiento del Carrequín Podemos... ...al respaldo del texto. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que debemos hacer es esperar a tener el texto... ...valorarlo en su conjunto y que el debate político eh, tenga lugar donde debe ser... ...que es en el Parlamento y no en los medios de comunicación... Eh, ...con píldoras, eh, con filtraciones más o menos interesadas... El Carrequín Podemos siempre se ha posicionado en la búsqueda de acuerdos amplios, plurales, que reconozcan la diversidad y la pluralidad de la, de la sociedad vasca y que no excluyan. A partir de esa, de esa base, eh, cualquier acuerdo eh, que se amplíe, que sea eh, más transversal, eh, será bienvenido. Pero como digo sobre el texto, lo conoceremos el día 30, la semana que viene, cuando llegue al Parlamento, esté registrado oficialmente y tendremos tiempo de debatir, de hacer nuestros análisis y creo que hay que, en esta recta final, dejar trabajar al grupo de personas expertas y ver cuál es el resultado final y a partir de ahí hacer el trabajo parlamentario, que creo que es lo que corresponde. Rosa Martínez, Coordinadora Política del Carrequín Podemos, gracias por haberse acercado en una mañana de domingo a los estudios de Radio Euskadi. Gracias a vosotros.